Estoy cansado de esta soledad No más regalos ni más cartas solo con mamá Ya me cansé de llorar por los amores del pasado que dejaron marcas Chocolates y flores presumiendo con sus nuevos amores Parejitas dedicando canciones pero ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? Siempre un vacío en los 14 de San Valentín ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? Si las flechas de cupido no apuntan hacia mí y otra vez Los días son grises, baby Una y otra vez No es la novedad que los 14 no estén bien Pero yo solo quiero pasarla bien Yo solo quiero sentirme al 100 Yo solo quiero Calmar esta ansiedad Quiero morirme despacio Parar el tiempo en el espacio Salir a buscar un buen rato Y encontrar todos mis males Que no digan Todos son iguales Que sepa la gente No soy igual Un chico tranquilo que sabe amar Pero ¿Qué hay de mí? que hay de mí? Sí, siempre un vacío En los 14 de San Valentín ¿Y qué hay de mí? que hay de mí? Si sí, las flechas de Cúpido No apuntan hacia mí